Sigo muerto en vida y he perdido todo Dejaste un vacío que llené Estando solo Llorando sigo llorando mientras duermo Vivo muerto y ya ha pasado mucho tiempo Aún te busco y no te encuentro Entre sueños puedo ver tu cuerpo Papá, me siento perdido y te contaré todo Empezando por decirte que estoy en un sitio solo Sé que juré no volver y puse tierra de por medio Pero y esa misma tierra es la que atrecienta mi miedo Recuerdo esa noche oscura y lluviosa en la que escapé Todo pasó de repente y no sé cómo terminé Solo recuerdo una sombra y algo que entraba en mi piel, ya después desperté así. Nunca supe del porqué. Intento mover mi cuerpo, pero nada que responde. Quisiera volver a casa, mas no recuerdo por dónde. Solo veo una luz al fondo y oigo que me dicen síguela. Mas yo tengo esperanza y sé que muy pronto tú me hallarás. Yo sé que será así papá me prometiste, que estaría siempre a mi lado desde que llegué dijiste Y no creo que lo olvides a pesar que me perdiste, porque tú siempre has cumplido las promesas que me hiciste Yo te llevaré mis recuerdos, es lo último que tengo, pues no te cuides debiese, duele que no volvería a verte Te busqué entre la gente, pero te fallé cuando perdí la fe Sé que te sientes culpable de mi partida Papá, la culpa no es tuya Fui yo quien vio esa salida Sé que aún me sigues buscando Y que tu fe no está perdida Créeme, te sigo esperando A mí tampoco se me olvida Mientras tanto busco cómo echarte la mano Y darte una pista que te ayude En donde estás buscando Espero que este sueño en el que te hablo Te diga algo Y puedas venir a rescatarme pronto del letargo Busca en la carretera que lleva directo al mar Siendo exactos en el sitio en el que íbamos a pescar, ve tres metros más al norte de la entrada de ese lugar, espero que eso te ayude y más pistas puedas hallar, lo siento papá, tengo que irme, debes despertar, el tiempo que me quedaba se me acaba de agotar, debo regresar, pero me voy confiando en que vendrás, ojalá que llegues pronto papá, te voy a esperar. Muchas veces este sueño se repite que no sé si es parte de mi locura pero anoche te lloré Mientras escuché tu voz y cuando me desperté lo sentía tan real que fui a buscarte y no dudé Fui hasta donde me dijiste y juro que me suelte en llanto porque no te hice caso porque Tarde tanto, sabes que en verdad te quise Quizá no supiste cuánto No imagino tu dolor, porque ni el mío Aguanto, quiero pensar que entre tantos sueños De verdad me hablaste Siempre desperté llorando por lo que tú me contaste Y aunque por fin te encontré Sé que ya no estás, espero que en donde estés Puedas descansar en paz Yo te llevaré en mis recuerdos Es lo último que tengo Pues no te cuidé Debiese. Duele que no volvería a verte. Te busqué entre la gente, pero te fallé cuando perdí la fe.